Muy buenos días. Uh, ya estamos en semana 14 del curso de modelado de nicho y pues estamos ya bastante metidos en la pregunta de evaluación de modelos. Efectivamente esto es la idea de si mi modelo rinde lo suficiente de bien que lo puedo distinguir de un, un clasificador que no sirve o que es aleatorio. Pues ya hemos tocado varias generalidades. Les recuerdo que los datos de calibración y evaluación tienen que ser independientes. No pueden compartir sesgos. Um, es importante esta tarea de evaluar el modelo para ver si um, si nuestros datos de prueba y las predicciones del modelo son uh, cercanos, se parecen más que lo que se esper esperaría al azar y solo en ese punto, solo cuando el modelo pasa la evaluación, debe de ser interpretada, interpretado y explorado. Vamos a volver a este punto, pero hay que escoger entre si vamos a usar un umbral o no en uh, evaluar modelos. Y como digo, no voy, a, no voy a entrar en esto ahorita en detalle, nomás quiero que vean en este punto que hay la posibilidad de imponer un umbral, que es la columna de la izquierda, y eso depende de, del umbral, pero es más simple. O hay pruebas de modelo que son continuos, que no dependen de un umbral. Son más complicados y tienen algunos problemas. Pero no dependen del umbral. Otra vez, volvemos a esta, esta diapositiva, lo prometo. Por el momento Simplemente vean que estamos hablando de estos modelos continuos, que no dependen de un umbral o un, un punto de, de, de corte entre sí y no. Bueno, ¿se acuerdan de este gráfico? Se lo presenté hace un par de semanas buenos, los feos y los malos, ¿verdad? Vean los ejes. Un eje, el vertical, es esto de core, que era una correlación entre la predicción que hace el modelo y la presencia y ausencia de los puntos de prueba. Fue un acercamiento a esto de, de evaluar modelos uh, bastante errada y uh, no se ha vuelto a usar. Entonces ustedes, por favor, pues no lo usen. El eje horizontal es esto de AUC, Area Under the Curve. Y eso es algo que se ha hecho en el método así canónico, de cómo probar modelos en modelado de nicho. Canónico, pero no correcto. Entonces de eso vamos a hablar. Bueno, esto del AUC, el área bajo la curva ROC, es una técnica que se usó durante la Segunda Guerra Mundial para análisis de imágenes de radar. La cosa es que los que estaban monitoreando el radar tenían que decidir si ese puntito era amigo, enemigo o ruido. Entonces usaron esto de, de receiver operators de, de lo, del radar para decidir qué era ese punto que se veía en la pantalla. La idea es que graficas la, la predicción correcta de uh, positivos contra la predicción correcta de negativas. Y eso da esta curva. Y está interesante porque aquí en esta esquina abajo, pues uno Está, uno está uh, correctamente prediciendo básicamente cero positivos en 0% del área o en 0% de los puntos. Y acá arriba, lo opuesto. Uno está identificando todo como, como positivo, entonces todo se incluye. Bueno, no entro, entro en los detalles más en un momento, pero quiero que vean esta, esta tabla y este gráfico. Esta línea, el diagonal, representa qué tan bien rinde un clasificador aleatorio. Y clasificadores más altos o mejores se disparan así hacia la izquierda arriba. Entonces, un muy buen clasificador tiene una curva así. Uno que está más o menos tiene así. Y uno aleatorio es así. Pero noten que los dos ejes se escalan de 0 a 1. Entonces, el área total es 1. El área de un clasificador aleatorio es 0.5. Y arriba de 0.5, pues es mejor y mejor. Entonces. Muy comúnmente vemos así alguna división así. Pero noten que no hay ninguna prueba de probabilidad. Entonces realmente esto no es un, una prueba así en su forma cruda. No es una prueba muy rigurosa. Aquí la misma cosa. Uh, nomás quiero que vean que las curvas pueden ser bastante irregulares y que empezamos a usar estas, estos términos de sensitivity y specificity. Y efectivamente lo que estamos ver es evitar omisión, es decir, aquí abajo estaríamos fallando en predecir presencias verdaderas y aquí las anticipamos todas. Y aquí abajo es lo de no predecir uh, ausencias extras. Entonces lo hacemos con más eficiencia aquí abajo y menos eficiencia aquí arriba. Entonces el rendimiento o la calidad de la predicción es mejor en esta esquina que acá o acá. ¿Sí? Bueno. La interpretación formal es que ese número de área proporcional bajo la curva da la probabilidad que un clasificador va a calificar un, una instancia positiva escogida aleatoriamente más alto que va a calificar un, una instancia negativa también escogida entonces suena muy útil. Suena. Y lo más uh, impresionante, importante, crucial, es que esto se implementó rapidito como parte de la salida de Maxent. Entonces en ese sentido, wow, ahí está mi, mi evaluación, estoy bien. Pues no. Porque varias cosas pasan. Por ejemplo, esto que es, da un AUC de, de .76, pues eso es con base en los datos que se usaron para calibrar el modelo. No, no, no solo es que los datos comparten el mismo uh, sesgo, no, no, no. Son los mismos datos. Entonces sí es un problema. Además, noten que aquí no me dice nada de esta variación. Pueden ver aquí la, la variación es menor, pero en otros casos puede abarcar hasta lo aleatorio. Entonces realmente no está implementando una prueba Uh, de estadística comparando contra predicciones aleatorias. Bueno, nuestro querido Jorge Lobo y Alberto Jiménez y Raimundo Real, en el 2008, publican este artículo y señalan cinco problemas con la idea de AUC. En primer lugar, ignora las, los valores de probabilidad y la bondad de ajuste del modelo. Dos, resume el, el rendimiento del modelo en regiones del espacio rock que normalmente no van a ser importantes para un investigador. 3: pesa omisión y comisión igual. Y les recuerdo que sabemos que puntos de presencia generalmente son más uh, confiables que puntos de ausencia, así que esto es importante. Cuatro, no da información sobre la distribución espacial de los errores. Y cinco, el área a través del cual se hace la evaluación influencia todo. Eso nos lleva de regreso a, a M y todo eso, pero basta decir que el área en que calibras y evalúas tus modelos es súper importante. Bueno, mi grupo, uh, yo con Mona Papes, un estudiante anteriormente en mi laboratorio, y pues nuestro querido Jorge Soberón en el mismo año y en el mismo periodo estábamos pues trabajando en, en las mismas cosas notamos varias, varios de los mismos problemas y publicamos esto uh, ofreciendo lo de rock parcial como una una uh, solución por lo menos parcial a estos problemas bueno ¿Qué, ¿Qué hicimos? Pues realmente empezamos a traducir rock como se usaba en, en aplicaciones militares o en la medicina. Lo tradujimos a, al mundo de, de modelado de nicho. Entonces el eje vertical queda siendo que también el modelo evita error de omisión. Y el eje horizontal queda siendo que también evitas error de comisión, es decir predecir áreas extras. Pero había que decir también que ese eje horizontal, ya que casi nunca tenemos datos de ausencia, queda siendo más bien la proporción de área que el modelo indica como como adecuado o no. Bueno, aquí Lobo y, y, um, y sus colegas realmente delinean los problemas muy bien y esto va, voy a ponerlo, uh, voy a poner los dos uh, artículos en la página del curso. Pero ahí están los, los problemas que señalaron los de Lobo. Y realmente estos problemas, ya, ya los había desglosado para ustedes, pero estos, estos son problemas serios todos. Y solo para iluminar un par de ellos, un problema es que estas predicciones aquí en la parte de abajo izquierda de la curva, esas son predicciones del modelo en que cuando lo, las retamos con datos independientes falla más que la mitad del tiempo en anticiparlos. Y también esto da, les da el ejemplo de qué pasa si aumento el área de prueba, Nomás en vez de hacerlo a través de mil kilómetros lo hago a través de 100 mil kilómetros. Bueno aquí tal vez es nuestra predicción y curva rock inicial, pero cuando aumento el área bajan las proporciones de área cubierta con, con la predicción de área adecuada, la curva se traslada hacia la izquierda y pueden ver que el área aumenta. Debo de señalar que estos puntos en las curvas corresponden a diferentes umbrales en, en la predicción continua. Entonces, esto que corresponde a un área muy pequeña, esto sería tal vez el valor máximo. Eso de 0.94 en la salida de Maxent o algo así. Y aquí bajamos el umbral y abarcamos más área. Bajamos más y más y abarcamos más y más área. Y finalmente cuando llegamos a, a, al umbral cero, pues ya nuestro modelo cubre todo el área y obviamente el error de omisión es cero y el error de comisión es, es un máximo. Pero otra vez, este gráfico demuestra cómo fácilmente mejoramos el rock o el, el área bajo la curva en el rock simplemente por aumentar el área de prueba. Y eso no suena muy riguroso porque el área debe de ser simplemente el área accesible a la especie, ¿verdad? Bueno. Entonces, lo que hicimos, pues, yo, Mónica Pápez y Jorge Soberón era de solucionar algunos de esos problemas. Uno en particular era lo de esas predicciones aquí abajo, donde hay alta omisión. Y ahorita les explico lo que hicimos, pero eso obviamente va a cambiar si, si empezamos a, a despedazar la curva rock, ya lo aleatorio ya no va a ser .5 y un modelo excelente ya no va a ser necesariamente .99 o algo así. Entonces, lo que hicimos era de traducir esto en una ración. Tú Tomas el, el área bajo la curva uh, observada, tal vez en este caso es .8 Tomas el área bajo la curva nula, en este caso 0.5, y tomas la, ra la ración. Ahora fácilmente pueden ver que una ración de 1 quiere decir que lo observado coincide con lo aleatorio. Y una ración arriba de 1, pues es rendimiento mejor que aleatorio. Lo mismo que la curva Rock, no más que va a ser más general respecto a las situaciones en que lo podemos aplicar. Bueno, entonces, cuando aplicamos esto, pues lo que vemos es cada uno de estos puntos que definen esta curva, cada uno de esos puntos es un umbral posible. Es decir, podría ser .997, .996, .95, y cada uno abarca un poquito más del área del mapa y cada área tal vez va reduciendo la omisión. Y pueden ver que diferentes modelos definen tal vez toda la curva y otros definen nomás la parte de arriba derecha. Y pueden ver fácilmente que la ración en esta curva y la ración en esta curva van a ser diferentes. Bueno, lo que hicimos con lo de rock parcial era de decir, no queremos ver todo toda la curva, porque aquí van predicciones que son pues realmente malas en el sentido de que no abarcan, no logran predecir todas las uh, presencias en el conjunto de datos de prueba. Entonces, definimos una cantidad E y a se define como la proporción de datos de presencia en, entre todos los datos de presencia que tenemos que podrían estar erradas, errados, perdón. Es decir, si tenemos datos que nosotros colectamos y aseguramos personalmente la calidad, a va a ser muy bajo, como cero o. 1%, pero si son datos que, que acumulamos de varias fuentes puede que E esté más alto, como 10% o por ahí. Bueno, bajamos E por ciento o la proporción E de cero omisión, es decir, permitimos E por ciento de omisión y abajo de eso queremos ignorar la curva. Entonces trazamos una línea horizontal de este, este punto 1 a y donde esa línea, ups, perdón, donde esa línea toca las curvas las cortamos. Entonces vean esto para, para A, recortamos el, el, la, la curva de rock de A aquí y para B aquí, porque en ambos casos es donde tocan la línea 1-E. Y ahora lo que vamos a hacer es medir el área bajo esa curva y el área bajo esa curva. Pero ya que no podemos comparar a, a punto .5 para lo aleatorio, pues lo que vamos a hacer es calcular esa ración. Y si la relación AUCA a AUC nul o AUCB a AUC nul, si eso toca 1.0, pues es uno que está rindiendo a, a nivel de, de aleatorio. Ahora hicimos ese ejercicio para pues tres algoritmos. Uno que se llama Mindest, que es un algoritmo ultra simple, no lo recomiendo. GARP, que es una cosa que se usaba mucho en el pasado. Y pues ya siendo programa no apoyado en los últimos 15 años, mejor quedó en, en el pasado también. Y Maxant Y solo quiero que vean, no, no es cuál es el mejor, sino quiero que vean cuánto importa esto del rock parcial, es decir, cuando estamos en A igual a 100%, es decir, rock tradicional en que vemos toda la curva, entonces Mendes tenía un, una ración promedio de 1.46, Maxen 1.49 y Garp no más 1.27. Cuando usamos una cantidad de A más razonable, como 5%, nota que las raciones bajan bastante, pero nota también que ahora el más alto es GARP y Mendes es el más bajo. Cuando lo bajamos a e igual a 1%, pues Mendes ni hace uh, predicción en ese, en ese intervalo, pero vean que GARP está aquí en 1.09, lo cual es significativamente diferente de, de 1. Maxent 1.06, lo cual no es significativamente diferente de 1. Es decir, en este caso, y es un ejemplo no más, pero los que eran los más fuertes bajo rock tradicional con todos sus problemas resultan no significativos y el según, peor en rock tradicional queda siendo significativo. Último comentario es que establecemos significancia por medio de un bootstrap, es decir, para, por medio de remuestrear muchos replicados, reemplazando Uh, los datos después de un remuestreo. Entonces, si tenemos 100 puntos de prueba, 100 puntos de evaluación, tal vez usamos 50 para uh, para cada replicado y esos 50 rara vez van a ser los mismitos 50, pero pueden sobrelapar, es decir, el mismo punto de evaluación puede aparecer en varios replicados y simplemente mil o dos mil veces replicamos el cálculo del uh, rock parcial y vemos la distribución de las raciones de áreas bajo la curva y si esas raciones, si menos que 5% de ellas están igual a o menos que 1, entonces concluimos que nuestro modelo es mejor que aleatorio. Bueno. Entonces, esto fue un, un, una vista panorámica de evaluación de modelos no dependientes de umbrales. Evitamos la, los supuestos que están en lo de lo, los otros uh, métodos de prueba que dependen de un umbral. Pero el método más común, lo de rock, uh, tiene fagas fuertes. Tenemos un método, lo de rock parcial, que arregla algunos de los problemas con rock. Y lo bonito para ustedes es que hay una implementación de rock parcial muy fácil de usar. Gracias a, a nuestro querido Luis Osorio, que va a dar la plática que sigue.